El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) se ha vuelto tanto una necesidad como una realidad a la cual muchos trabajadores han debido adaptarse para cumplir exitosamente con sus responsabilidades en los últimos años. Pero ahora que la necesidad ha pasado, se podría esperar regresar a las dinámicas anteriores y olvidarse de ello hasta que vuelva a ser necesario. O no es así. Hay motivos para pensar que la mayoría de los empleados, habiendo experimentado la flexibilidad permitida por el teletrabajo, desean mantenerla ya sea por ahorrar tiempo, evitar desplazamientos, poder atender otras necesidades u otros motivos. De hecho, de 2021 a 2022, el porcentaje de empleados a riesgo de cambiar trabajos de no tener opción a hacerlo a distancia aumentó un 50%. La industria tecnológica, de las primeras en realizar la transición, se ha estado amoldando relativamente bien a esta nueva demanda, con un 61% de las empresas líderes confiando en buenos resultados y tratando el teletrabajo como una oportunidad para ahorrar gastos y aumentar el rendimiento de los empleados. En otras empresas, particularmente fuera del sector TIC, la escena es más pesimista. Los ejecutivos han percibido una considerable pérdida en el funcionamiento de la empresa, llevando a varias a implantar medidas de seguimiento que re realmente reducen la productividad de los empleados o a quitar la opción del trabajo remoto por completo. Algunos economistas esperan que esto lleve a las empresas a perder sus mayores talentos, dado que, como se ha mencionado, la mayoría de los trabajadores lo prefieren. ¿Hay forma de resolver esto? Puede ser que sí. Existen motivos para pensar que gran parte del problema se debe a la falta de conocimiento sobre las tecnologías implicadas en el trabajo a distancia y a la monitorización de los empleados, por lo que una formación más específica puede mejorar la situación. Por otro lado, puede ser un problema de enfoque. En vez de tratar a los empleados como un recurso a explotar, uno que requiere constante monitorización para su desempeño, las relaciones con el trabajador pueden volverse más personalizadas, con el teletrabajo en particular volviéndose solo un punto más a considerar para la situación óptima de cada trabajador. Las referencias del vídeo podrán ser revisadas en la información del vídeo así como al final del vídeo.